Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog Bueno, me encuentro hoy aquí con el doctor José Ventura que ya nos hizo un, un vídeo que está en el blog y ustedes pueden verlo, que titulamos, tituló él Los ingredientes de la receta un vídeo sobre la bioquímica del cerebro Hoy el doctor José Ventura nos va a hablar de otras cuestiones de tipo científico Decir también que él es, eh, como digo, doctor en química, licenciado en bioquímica y especialista en bioquímica clínica. Hoy él ha elegido, yo le pedí que seleccionara algunas noticias científicas recientes, y él ha seleccionado unas pocas, unas de ellas referidas más a su especialidad, y otras que él va a comentar que aunque no son de su especialidad, él va a comentarlas porque tienen relevancia, a nivel general y eso creo que puede interesar a muchas personas que tienen, aunque no, sean, no se dediquen a este campo, pero sí que hay o habemos muchas personas que tenemos una curiosidad científica grande y siempre nos agrada que alguien nos explique un poco cosas que están ocurriendo en el campo de la ciencia. Entonces él ha tenido la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros y eh, explicarnos unas pocas cosas. bueno eh, eh, José Ventura, buenos días, yo te agradezco mucho que de nuevo hoy estés con nosotros, hay mucha gente que tu vídeo anterior, a, la verdad es que hemos recibido muchas comunicaciones, muchos mensajes, muchos correos, agradeciendo que tú pudieras hacer aquella explicación que mucha gente nos ha dicho que la ha visto muy claro, que ha visto muy claro a través de su explicación el funcionamiento bioquímico del cerebro. Y esto es siempre agradecer que una persona como tú, que también anda muy ocupado con muchas cosas, nos dedique este, este tiempo para el blog. Por tanto, muchas gracias en mi nombre y en nombre de todas las personas que ven los vídeos. Bien, una primera cuestión, eh, tengo aquí el esquema que tú me enviaste donde me hablabas de lo yo lo he, lo he leído. Una primera cuestión de la que tú quieres hablar eh, se refiere al campo de la astronomía. En ese campo han habido una serie de hechos relevantes, uno de ellos es el descubrimiento de una estrella alrededor de la cual se está formando un sistema planetario. De esto es de lo primero que nos quieres hablar, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, buenos días y gracias por, por, por dejarme la oportunidad de, de hacer este, este vídeo. Siempre es muy interesante. Y bueno, en, en relación a, a esta noticia sobre la imagen que se ha captado a través del radiotelescopio ALMA, que está en el desierto de Atacama, en Chile. Eh, eso es un sistema de telescopios? Es un sistema de telescopios que está desplegado alrededor de una zona. ¿Y por qué en el desierto de Atacama? ¿Es porque eh, el desierto de Atacama es un lugar muy seco, con unas condiciones eh, climáticas muy, muy concretas que resulta ideal para lo que es eh, construir cualquier observatorio o sea, hay menos contaminación pues no hay contaminación, el, el, la, la atmósfera está muy limpia porque no hay nubes tampoco y está alejado de cualquier fuente de, eh, lumínica eh, porque está en el medio del desierto es uh -huh. una zona ideal para realizar observaciones uh -huh. eh, además es una array de, de radiotelescopios porque esto permite que la resolución que se puede conseguir que es mucho mayor que con un único radiotelescopio es una característica de los arrays de radiotelescopios sí. eh, y en, bueno hace sí. muy poco tiempo se ha obtenido una imagen en la que comentabas que muestra la formación de un disco eh, protoplanetario y esto qué es para que nos entendamos pues digamos que es una foto en la cual aparece un sistema solar que está alejado pues 450 años luz de, de nosotros Justo en el momento en el que se comienzan a formar los planetas. Esto, claro, esto es muy difícil eh, verlo. Es muy difícil. Por Primero porque está muy lejos. Y en segundo lugar porque... Eh, está muchos años luz, ¿no? Está muy lejos de... Bueno, eh, respecto a lo lejos que está todo en, en el universo, está cerca. Pero 450 años luz... 450 años luz. Eh, son, mucho, son muchos millones de millones de kilómetros. Entonces... Digamos que ahora hemos hecho una foto en la que está congelada la formación de un sistema planetario. Eh, ¿Qué se ve en esa imagen? Pues unos discos concéntricos alrededor de una estrella, la estrella de ese sistema eh, solar. ¿Y cuál es la gracia de esa, de esa imagen? Pues que muestra los espacios vacíos que se van vaciando alrededor de la estrella. ¿Qué significa? Que cada planeta que se está formando, conforme va girando alrededor de la estrella, va limpiando de, de, de restos, ese disco, eh, con lo cual se va vaciando y eso pues son anillos concéntricos uh -huh. alrededor de la estrella entonces hasta ahora no se había hecho ninguna imagen con tan buena resolución, con tanto detalle y viene a, digamos, a demostrar eh, lo que se ha teorizado en, y que viene en los libros de, de, de astronomía de, donde explican cómo se forma un sistema planetario como el nuestro, como el sistema solar uh -huh te explican que, se, que ocurre así, pero evidentemente no había ninguna imagen eh, en la que se viera también ese proceso en el momento en el que se está produciendo. Por eso esta, uh -huh. esta imagen yo creo que es muy esto, muy importante. ¿Quiere esto decir, José, que nuestro sistema planetario se formó también de alguna forma sí, así? Sí, de, de esta forma. Básicamente eso es lo que, la hipótesis es esa, que se formó así. Y de hecho esta imagen pues, viene a confirmar que es así como se forman los sistemas uh -huh. planetarios justo en el momento, esa imagen está congelando ese momento o sea que digamos que la noticia realmente está en, en, en que se ha, se ha visto, se entiende mucho mejor a través de esto Exacto. cómo se forma un sistema planetario Exacto. alrededor de una estrella no sí. alrededor de una estrella claro. como puede ser nuestro sol, otra estrella diferente sí. no realmente yo no soy un experto en este tema pero es por lo que yo he podido averiguar es un tema muy complejo el de formación de un claro, claro. sistema puede parecer que es sencillo pero realmente es muy complejo desde el punto de claro, vista claro. De, de la física y pues esas oportunidades de conseguir una imagen tan buena en el que nos explica cómo ocurren estas cosas pues claro, tiene una, una gran importancia a nivel científico ya no solo en astronomía sino en la ciencia en general sí bueno, muy bien, pues yo creo que de esta forma podemos tener una mejor idea de, de, de este fenómeno a nivel planetario no Bien, una, una segunda noticia que tú de la cual nos querías hablar es de la sonda Philae, eh, que ha aterrizado en un planeta y, y, bueno, que pertenece a la misión Rosetta. Tú nos querías hablar de esto, ¿no? A ver... Sí, eh, eh, esta noticia también yo creo que es de las más importantes que ha habido en los últimos años eh, también en ciencia, porque eh, esta sonda la que comentas, Philae, aterriza en un cometa, no es exactamente un planeta, es un cometa este cometa está muy lejos de la Tierra eh, Perdona, ¿podrías hacer una distinción entre planeta y cometa? por pues lo digo para que quizá lo tenga tengamos todos claro Bueno, un cometa en general tiene pequeño tamaño tiene un tamaño muy pequeño comparado con el, el, el, el tamaño que tiene un planeta y además los planetas en general tienen órbitas estables alrededor de una estrella y los cometas pues tienen órbitas que pueden ser menos no estables ¿va? pueden tener órbitas más o menos estables mm -hmm pero no, son el, no tienen el mismo tipo de comportamiento que tiene un planeta. Ajá. Y además el tamaño es mucho más pequeño, sí. en general. Uh -huh. Bueno, hay muchos otros criterios para los que clasificar, pero básicamente es eso. Un planeta lo tienes perfectamente identificado en su órbita alrededor de la estrella y un cometa pues va y viene, y está sujeto a más variabilidad, digamos, y es mucho más pequeño. claro uh -huh. y, y bueno, lo que te comentaba, esta sonda, Philae, es una sonda que se desprendió de otra sonda más grande, que se llama Rosetta uh -huh. eh, que ha viajado durante 12 años, creo, eh, no sé si son 12 durante, bueno, no recuerdo exactamente cuántos años lleva, pero muchos años uh -huh. viajando por el Sistema Solar eh, al encuentro de este cometa que es el 67P Churyumov-Gerasimenko entonces, eh, claro, esto es una hazaña, porque enviar un objeto creado por el hombre eh, a través del sistema solar al encuentro de un cometa que se va moviendo que es muy pequeño además porque uh -huh. tiene muy poca, muy poca masa eh, a través de enormes distancias y conseguir una pequeña sonda aterrice eh, en la superficie de un cuerpo tan irregular como es un cometa que está sujeto a eh, eh, géiseres de gas eh, desprendimiento de rocas, etcétera y poder conseguir eh, dejar allí una, una máquina que hemos hecho nosotros, los seres humanos pues yo creo que es una hazaña, un mito comparable a la llegada del hombre a la luna o... y la finalidad última de, de, de, de que esa sonda se deposite en ese allí es para ver, para, para conseguir qué pues eh, fundamentalmente estudiar el, la composición de los cometas eh, y saber cómo cambian con el tiempo, porque eh, los cometas dan vueltas alrededor del Sol en función de la órbita que tengan pero se van consumiendo porque están básicamente hechos de, de, de hielo y conforme se acercan al Sol pues van perdiendo masa, por eso se ve esa cola tan, que es lo, la, la característica más llamativa de un cometa, que es lo que ha hecho que... ¿En ¿La cola es entonces...? Este? Los restos que se van desprendiendo no, de gas, de conforme se va evaporando por la, por la radiación solar, por el uh -huh. calor del Sol entonces se conoce muy poco de los cometas porque no tenemos acceso directo a, a su estudio entonces el, el, el colocar allí un instrumento que permite realizar análisis de, de, de las rocas del hielo que hay allí, eh, ver m, la densidad que tiene, cómo es el núcleo, ese, todo eso ayuda a comprender el origen de los cometas y en parte al origen de, también de nuestros sistemas solar como hemos comentado con el otro, la otra sí, noticia, porque los cometas el, el material de, que tienen pues, procede de, de tiempos muy antiguos, de, de cuando uh -huh. se formó el Sistema Solar, entre otras cosas. Y puede ayudar a comprender pues incluso el origen de la vida, porque también tienen muchos compuestos orgánicos. Uh -huh. Muy bien. muy bien o Otra noticia que querías comentar era eh, respecto a, a otra sonda espacial. Uh -huh. La Beagle, eh, que eh, se envió a Marte y desapareció. Sí. Eh, esto es una curiosidad más que nada porque eh, hace 12 años se envió esta, esta sonda, la nivel 2 a, a Marte para realizar pues estudios eh, eh, allí en la superficie, y bueno, se envió, se suponía que tenía que aterrizar y desplegar los paneles para enviar información a la Tierra, pero no se recibió señal entonces, en el momento del, del aterrizaje, entonces se, supu eh, se supuso que se había perdido esa sonda. Se había destruido en el aterrizaje o había habido algún problema. Alguna desintegración, ¿no? Se había destruido. Uh -huh. A lo mejor nos habían abierto algún panel, algún... Eh, pero ahora, hace muy poco muy poco tiempo, en una de las imágenes que, que ha obtenido de la superficie de Marte, una sonda que está dando vueltas alrededor del planeta, otra, otra, otra sonda, sonda diferente, que se dedica a estudiar pues la, <coughs> la superficie del planeta, tiene unas cámaras y va haciendo fotos, pues resulta que en unas fotos ha aparecido eh, esta sonda, que está allí depositada en la superficie y que aparentemente no se ha destruido. Lo que pasa uh -huh. es que parece ser que no se desplegó correctamente, por algún fallo que tendría, uh -huh. entonces no ha podido eh, ponerse en funcionamiento, digamos, pero que no se ha destruido. Realmente llegó a aterrizar y está ahí depositada sobre la superficie habría que decir habría que decir aquello, habría que yo Eureka sí, exacto, lo han encontrado ha <risa> al al ¿no? aparecido la, la sonda sí sí sí pero qué curioso no muy que, curioso que muy curioso después de tantos después de, de años y años o 12 años, años, sí. años se ha vuelto se, o sea, se ha encontrado anda, anda por año. allí sí. anda por allí ¿eh? <risa> paseándose por por Marte muy bien bueno, luego ya cambiamos un poco de escenario con respecto a las cosas que tú querías comentar. Y tú ahora querías comentar algo del campo de la relación eh, de la mente, relación de, con la mente y la neuro, neuro, neurobiología. Eh, es, esto de la comunicación entre cerebros, Exacto. que se está trabajando sobre la comunicación entre cerebros. Mm. A ver, esto como que es muy curioso esto también. ¿no? Es, es una cosa que a mí me parece fascinante, que además hace unos años pensábamos que era ciencia ficción y, y hoy en día pues ya se están haciendo cosas así. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han hecho val, varios estudios, varios trabajos sobre esto. voy a centrar en uno concretamente, que uh -huh. digamos ejemplifica muy bien en sí. qué consiste esta comunicación entre cerebros. Uh -huh. ¿Pues qué es lo que se ha hecho? Pues... Eh, se ha puesto una persona en un determinado lugar, se le han puesto electrodos en, en, en la cabeza y se ha registrado la señal eléctrica que produce en las, eh, el pensamiento, digamos un pensamiento determinado, que en este caso ha sido una palabra, hola, la palabra hola, además en castellano, y eh, se ha recogido la señal a través de los electrodos de ese pensamiento, se ha codificado eh, según un código binario, de unos y ceros y se ha enviado por internet hasta otro lugar que estaba separado miles de kilómetros eh, a un equipo que es un equipo de eh, estimulación magnética transcranial que lo que hace pues generar unos campos magnéticos eh, en la cabeza del, del receptor del, de la persona uh -huh. en el cerebro y eso le, que, le ha creado al, a la persona una especie de destellos que ha interpretado con un código como una palabra, que es hola. Entonces, no ha habido ninguna... En esta, esta, este mensaje uh -huh. ha viajado a través de Internet uh -huh. y le ha llegado a la otra persona, la ha descifrado y ha dicho que la palabra hola. Ha dicho la palabra es esta, ¿no? Es hola. Es Entonces, claro, no ha habido ningún tipo de comunicación directo ni hablando, ni, ni, ni escribiendo, ni nada. Es una forma nueva, digamos, de comunicación que hasta ahora no se había conseguido. Y claro, esto abre unas posibilidades que son pues, increíbles. Eh, mm -hmm. Sí que se habían hecho otros otros tipos de estudios en los cuales la persona, a través de lo mismo que te he comentado, de unos electrodos implantados en, en el mm -hmm. cuerpo cabelludo, pues, han, han registrado la, la, las señales eléctricas en, en, en el cerebro y eso ha permitido pues mover, por ejemplo, un brazo robótico, una prótesis, una persona que haya perdido alguna parte del de, de cuerpo. Pero comunicación entre cerebros, de esta forma, hasta ahora no se había conseguido, de, a este nivel. Uh -huh. Con lo cual, pues yo creo que es una, una noticia muy, muy importante, al margen de la curiosidad que pueda representar. Uh -huh. Aquí, aquí en, este, en toda esta investigación, los electroencefalogramas son fundamentales, ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, yo creo que tú querías, querías explicar también a la gente, porque claro, hablamos cuando alguien me, me, me han hecho un, un electroencefalograma, uh -huh. pero quizá tú puedes explicar explicarnos a todos qué es un electroencefalograma no porque bueno muchas veces nos hemos aprendido la palabra pero no sabemos muy bien sí. a qué nos estamos realmente refiriendo no pues bueno un electroencefalograma es digamos que es una el registro de la actividad eléctrica que tiene el cerebro la actividad, actividad eléctrica la actividad eléctrica que está directamente relacionada con el pensamiento que tiene la actividad cerebral en sí eh, si sí, recuerdas, cuando hablamos en el anterior vídeo, en sí, ese sí, sí. blog, eh, estuvimos hablando sobre la sinapsis, cómo sí. se transmitía el, el, la información de una neurona a otra, o cómo se almacenaba... y quizás José, sea interesante decir a la gente que a lo mejor algunas cosas de las que estás explicando hoy, si ven el vídeo anterior, es, es los ingredientes de la receta, puedan entenderlas mejor. Sí, la, la explicación sí. está, está más desarrollada en el, en el vídeo anterior. Sí, sí. Para no entretenernos, no voy a entrar otra vez en toda la explicación. Claro, claro, claro. Eh, y si recuerdas la, la, la comunicación entre neuronas, pues era clave la señal eléctrica, digamos. La señal eléctrica es lo que va, se va transmitiendo de neurona en, en neurona y eso es la base del pensamiento. Eh, entonces, esa actividad eléctrica se puede medir, se puede medir. Se puede medir con unos electrodos que se colocan en zonas específicas de la cabeza, sobre el cuero cabelludo, uh -huh. no, no te tienen que hacer ningún implante ni nada, simplemente se pone encima, eh, y se registra la actividad eléctrica con el tiempo. Y bueno, tú me puedes preguntar, bueno, ¿cómo es posible que la actividad eléctrica que tenga una neurona se pueda registrar así? Porque tienes el, el, el hueso, digamos, tienes la piel, claro. y, el el, claro, y debajo el tienes el, el cerebro. El, el, el cerebro. <coughs> claro, es que realmente no se mide la actividad eléctrica de una neurona, se mide el conjunto de neuronas que están funcionando al mismo tiempo, que están eh, activándose, digamos, recibiendo una señal, entonces digamos que se disparan todas al mismo, al mismo tiempo, y eso hace que la, la, la suma total de la actividad eléctrica sí que se pueda medir. Aquí, aquí sería quizá interesante recordar, el número de neuronas que tiene un cerebro, pues ¿no? Son millones de millones, es una, una barbaridad. No es exactamente el número. Miles de millones. muchísimos, una cantidad exagerada, que es astronómica, realmente. Es como un. como tuviéramos aquí un, un universo sí, en sí, miniatura. Pues, sí, miniatura, ¿no? con cada Un micro neurona, universo, sí, ¿no? Es una, es una exageración. La cantidad. Sí. Yo ahora recuerdo, el número exactamente no, no lo recuerdo, pero son. No, una barbaridad yo no. creo que algún sitio creo que había leído 100.000 millones o algo así sí, o... sí. ¿De sí de el, el número exacto ahora no, no lo recuerdo pero claro cuando tú tienes una actividad en un determinado número de neuronas muy pequeño pues eso no, no genera suficiente señal eléctrica para que se pueda recoger desde desde fuera del cerebro pero cuando se disparan muchas al mismo tiempo eso sí que genera una señal que se puede medir con la tecnología que tenemos claro entonces ¿Cómo, ¿qué nos podría decir de la aplicación del electroencefalograma a cuando alguien va a un neurólogo y el neurólogo le dice no, tiene usted que hacerse o vamos a hacerle un electroencefalograma para ver tal cosa? ¿Cómo, eso pues, ¿cómo? sirve para muchas cosas pero en general eh, eh, se pueden detectar determinados problemas que pueden haber neurológicos a través del electroencefalograma eh, este registro de la actividad eléctrica frente al tiempo pues eh, históricamente se ha clasificado en diversos tipos que se uh -huh. conocen como ondas cerebrales. O uh -huh. las ondas alfa, las beta, las tecta, las, las delta, y cada una corresponde a un estado del, del cerebro, digamos, de actividad. Una persona que tiene algún problema puede ver eh, cambiado ese patrón de señal eléctrica que se registra en el electroencefalograma. Entonces, por ejemplo, en epilepsia se puede detectar fácilmente el, el, el patrón característico de la, del tipo de epilepsia, que mal o el pitín mal, lo que se conoce como esos tipos de epilepsia, u otras. Por el eh, o por otros ejemplo, problemas? O... Hay muchas, muchos problemas neurológicos que se pueden detectar en, en función de cómo queda alterado el, el, el funcionamiento de, del cerebro. Uh -huh. Y por ejemplo, el, las fases del sueño se recogen así: la gente que tiene problemas de, de, de sueño y le hacen un encefalograma, pues se puede averiguar también. El tipo de alteraciones que pueden tener entre muchas cosas. Sí, eh, hay, hay otra cosa de la que tú hablas aquí, es decir, eh, que se ha publicado recientemente un estudio en el que en el que se, se, se estudia la conectividad entre las neuronas utilizando una técnica llamada optogenética, mm. que está relacionada con todo esto que estás hablando. Sí, ¿no? La... ¿Qué, ¿Qué es eso de la una una técnica optogenética? Optogenética con P. Sí, optogenética, optogenética. con P. Sí, porque viene de óptica. De óptica. Sí, de óptica. óptica. Eh, sí. Pues eh, realmente la noticia en sí es un poco difícil de, de, de, de explicar el, el, el, el, eh, específicamente el estudio que han hecho. Porque es un, un estudio sobre conexión de neuronas, que la verdad es que es muy, muy complejo. Pero la, a mí lo que me gustaría hablar es de la optogenética, sí. eh, eh, aprovechando esa, sí, sí, esa noticia. Sí, sí, sí. Porque es una técnica que a mí me parece muy curiosa y muy... Es, es, también parece de ciencia ficción. La optogenética aprovecha la luz para eh, modificar el comportamiento de, de un ser a través de sus neuronas. ¿Cómo se consigue esto? Esto que parece una cosa... O sea, aprovecha la luz para modificar Mediante el la luz se puede modificar, eh, digamos, la forma en que responde una neurona, a un estímulo determinado, sí. es algo que a mí me parece una cosa súper eh, ciencia ficción, vamos. Uh -huh. ¿Cómo se consigue esto? Pues para ello hay que explicar un poquito también en qué consistía lo de la sinapsis y todas estas sí, cosas, sí. que en realidad puedes puedes resumir un poquito. Si sí, quiero. la sinapsis, digamos que es cómo <coughs> se comunica una neurona con la siguiente. ¿Cómo se, cómo se conectan, cómo se entienden una, una neurona con la siguiente porque eso es la base del pensamiento uh -huh. entonces, todo está basado en cambios de polaridad eléctrica que eso es lo que hemos hablado, que genera una señal eléctrica uh -huh. entonces, ¿cómo se puede controlar eso dentro de una neurona, que es una célula? pues hay unos pequeños eh, canales, digamos que permiten pasar cargas eléctricas de dentro a fuera de la, de la célula y eso es lo que hace que cambie la señal eléctrica ¿no? y es que se comunique una neurona con la siguiente. Eh, que también produce la liberación de neurotransmisores. Eso también podemos hablar más tarde de ello. Entonces, esos canales que permiten el paso de cargas eléctricas son los que permiten activar o desactivar una neurona. Los que la excitan o la desexcitan. ¿Qué aprovecha la autogenética? Pues coger esos canales, coger el gen, de, que codifica la proteína de ese canal, insertarlo en, en una neurona, o en las neuronas de un organismo determinado, que puede ser, por ejemplo, un ratón de laboratorio, uh -huh. y que esa, eh, ese canal sea sensible a un tipo de luz determinado. Uh -huh. Con lo cual, cuando tú haces incidir una luz de un determinado color sobre esa neurona, ese canal se va a activar y vas a quitar la neurona. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que... No tienes que manipular el cerebro de, de, de, un, de un ser vivo para conseguir ver lo que ocurre prácticamente en tiempo real cuando está teniendo a cabo un comportamiento determinado. Eh, incluso les, les eh, realizan unas incisiones en el cerebro de los, de los ratones, les colocan un, un cristal, digamos, como, como si fuera un, una ventanita, y a través de ahí, sin tocar al animal para nada, el animal está tranquilo, puedes hacer, activar con luz un, una zona determinada del cerebro. Después, le puedes producir cambios de, de comportamiento activando determinadas zonas. Anteriormente estas cosas se podían hacer, pero a muy largo plazo. Se podía modificar genéticamente una, una célula determinada, una neurona, para incluir unos canales determinados, para un, un gen que produjera un, un resultado final determinado, pero claro, eso lleva mucho tiempo. Con esta técnica de la autogenética tú estás actuando sobre la neurona en tiempo real con una luz, simplemente. Y esto a mí me parece un avance claro, increíble. Claro, José, a mí estas cosas plantean un problema del que tú, creo que hablabas en el otro <risa> vídeo, si no recuerdo mal, y es la relación entre la ciencia y la ética, ¿no? Porque, claro, todo esto que estás hablando, y tantas cosas más, pueden emplearse para bien o para mal. Imagínate, coges a un individuo y puedes de alguna forma modificar, como a ti te plazca sí. su conducta y que haga esto, sí, sí. que haga lo otro. Eh, hoy en día todavía no se sí. ha hecho, la, la, la tecnología todavía no la tenemos a, hasta ese punto, pero evidentemente estos son los primeros pasos para que pueda ocurrir eso. Claro. O sea, en un futuro, esto es eh, lo que estás contando sí que podría ocurrir. Vamos en, es, en esa dirección y es muy difícil eh, que... que dónde podemos dónde paramos esto ¿Dónde, hasta dónde podemos ¿Dónde llegar dónde paramos y para qué lo utilizamos y para qué va puede, ¿Puede servir porque claro, esto como claro, aplicaciones muy claro. muy muy malas muy malas y a, servir yo, para yo, yo a veces pongo un, un un ejemplo muy sencillo un cuchillo Tú lo puedes utilizar para costar la carne, el pan, pero también lo puedes utilizar para matar a alguien, ¿no? Según la es la que es tengas... una arma más sencilla, un cuchillo, sí, comparado sí. con todo esto tan sofisticado, ¿no? Exacto. Estamos hablando de, de poder leer el pensamiento de una persona, como en el caso de la noticia anterior, o, o modificar su conducta con algo tan tan sencillo como es con la luz. Mm -hmm. por, lo, por lo que, vamos, esto abre una infinita posibilidad de, de problemas y de conflictos éticos a... Lo bueno que pues sobre eso hay que él también que legislar y poner. Claro, un... por, por esto, por esto ahora tenemos, se habla tanto de la bioética, ¿no? Exacto. La, la ética aplicada a toda la ciencia, a toda la investigación, porque claro, ¿qué camino? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Exacto. ¿no? Exacto. Envía eso la bioética, tú que lo has dicho muy bien, es un campo que hoy en día pues tiene. Tiene mucho que decir porque estas cosas al final, dentro de unos años, van a afectar a, a la gente. Hoy en día. Sí, normal, normalmente ahora en todo tipo de estudios de este tipo se acompaña, de alguna forma, una asignatura que puede ser bioética, en, en ese sentido. En el sentido de decir, esto es, lo que, esto es lo que descubrimos, pero ¿qué tenemos que hacer con esto? No? Claro. ¿Cómo que vamos, claro, vamos, vamos a hacer con, hacer con esto? Con... Muy bien, pues oye, la verdad es que... Caramba, qué cosas. Te quedas un poco alucinado, ¿no? Mm. Te quedas un poco como diciendo, eh, ¿cuántas cosas se están descubriendo a un ritmo aceleradísimo, ¿no? Aceleradísimo. A veces yo pienso si si el ritmo no nos supera. si <risa> Es algo así como si coges un coche y lo llevas a un ritmo donde llega un momento ya en que tú ya no dominas el coche, el coche te domina a ti, ¿no? Mm. Es también un poco sí, uno de los peligros ¿no? de, de la tecnología si la separas de la, de la chica o claro. llega el momento que te conduzca a ella mm. eh, en relación con todo esto están también el, el, los neurotransmisores eh, para entender todo lo que tú has yo diría que es como un bloque que va en conjunto uh -huh. y los neurotransmisores. tú querías explicar también cómo funciona un neurotransmisor qué es un neurotransmisor sí. eh, un poco para completar todo lo que estamos hablando nos, también, nos, sobre las sí, sobre la, cómo se comunican unas neuronas con otras que es la base del pensamiento, de la memoria y de, de, de la actividad de, del cerebro Sí. entonces yo creo que es por lo menos decir alguna cosa sobre los neurotransmisores Sí, sí yo creo que es importante que lo digas sí. eh, lo comentamos también en el vídeo sí, del, sí. del anterior, anterior de, sí. de este blog eh, el neurotransmisor en realidad digamos que es la llave que se utiliza entre una neurona y la siguiente digamos para abrir la puerta ¿no? ¿Cómo, te, cómo comunicas tú dos habitaciones pues, si tienes una puerta cerrada con llave, digamos que el neurotransmisor es la llave que, que, que abre la puerta. Esa llave, tú la coges cuando te llega una señal. Es la señal eléctrica de la que hablábamos que viene de, de la neurona. Eh, un neurotransmisor es una molécula que actúa como, la, como una llave que abre la puerta. ¿De acuerdo? Y esa llave se libera, esa molécula, cuando le viene una señal de la neurona anterior. ¿De acuerdo? Uh -huh. El neurotransmisor tiene unos criterios para ser considerado como tal. ¿no? Son tres criterios más o menos laxos, que es que esté presente en la neurona anterior, uh -huh. tiene que estar allí almacenado este, esta molécula, eh, se tiene que liberar en respuesta a esa señal eléctrica que le llega uh -huh. de la neurona y además depende de un ion, que es el calcio para que se pueda considerar como neurotransmisor. Es decir, requiere las dos cosas, que le llegue la señal eléctrica y que se produzca una liberación de calcio. Se necesita el calcio para. Uh -huh. para para ser eh, liberado en, en la sinapsis, uh -huh. y luego que tenga receptores en la siguiente neurona, o sea, que ese, esa molécula vaya al cerrojo, digamos, y que pueda abrir la puerta, uh -huh. está en la siguiente neurona. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué neurotransmisores conocemos? El glutamato, por ejemplo, es uno de los más conocidos, el, probablemente sea el primero que se describió, uno de los primeros, que es excitatorio, lo que hace es excitar las neuronas que pueden ser inhibidores, inhibitorios y excitatorios el glutamato es excitatorio ¿Y qué hace el glutamato? pues activa unos canales que lo que hacen es pasar dejan pasar cargas positivas que es lo que hemos comentado anteriormente que ocurría en la autogenética pues digamos que esos canales que están en la siguiente neurona reciben el neurotransmisor y activan esa neurona y a partir de ahí se, la, la señal eléctrica se transmite a través de la, de la neurona uh -huh. eh, esto ocurre durante un tiempo muy pequeño que es del orden de milisegundos o menos uh -huh. eso permite que se pueda regular muy rápidamente y eso es lo que puede hacer que nosotros pues, uh -huh. eh, nuestro pensamiento sea así de, de rápido uh -huh. y bueno quería comentar una, una curiosidad sobre el ultramato sí. siempre, me, siempre me ha llamado la atención este tema eh, y es el, el, la relación que en su momento se, se, se hizo entre una especie de síndrome que es el síndrome del restaurante chino uh -huh. que se describió en los años 60 en Estados Unidos al principio ¿Sí? ¿y en qué consiste esto? ¿El pues el restaurante chino? Es, es, es un tema polémico es es muy curioso ¿por qué le no pusieron ese nombre? pues porque observaron en los años 60 o 70 que había personas, después de haber ido a un restaurante chino y haber comido eh, este tipo de comida, pues presentaban síntomas de, de agobio, de, de mareos, de confusión, un poco de malestar, malestar así indeterminado, y difuso, Sí, digamos, sí. y no, no, no sabía muy bien por qué, entonces lo relacionaron con el consumo de comida en, de, de restaurantes chinos, ¿por qué? Porque resulta que hay un potenciado del sabor, un aditivo que se añade en la comida china muy habitual, que es el glutamato sódico. Uh -huh. Que químicamente es equivalente al glutamato que tenemos en, en, en el cerebro, sí. en las neuronas, sí. para, para la, como neurotransmisor. Uh -huh. Con lo cual, la hipótesis es que ese glutamato que ingieres en la comida puede llegar al cerebro y puede producir pues, esos síntomas de, de agobio porque estás excitando demasiado son personas que son, digamos, predispuestas a que le pase esto. Mm. Eh, es un tema polémico porque se han hecho muchos estudios y realmente no se ha encontrado una relación causa-efecto clara, no, no, no está demostrado. O sea que el restaurante de Chile puede estar tranquilo. Sí, no, hasta el día de hoy, y además en el caso de que esto fuera, eh, se confirmara, solo serían determinadas personas que tienen una sensibilidad claro. específica a eso sí, sí, que sí. la mayoría de la gente no lo tendría pero que es, un, quiero decir, es una curiosidad porque realmente el glutamato, pues mira, es, lo tienes en, en determinadas comidas, como aditivo uh -huh. y, pero es un neurotransmisor también, es un neurotransmisor que es algo, es algo curioso Bueno, esto ahora se hace mucho de los aditivos que se ponen a casi todo sí. para, para, para vender más, para que sí. guste y vender más, sí. ¿no? Pues se hacen muchos estudios de seguridad alimentaria bueno, y tal, sí. con lo cual no, hay, no, hay ningún, no tiene por qué haber ningún problema pero es curioso que, que se relacionara un, un aditivo alimentario un, un, así con, con un neurotransmisor, que es, algo, es una curiosidad. Sí. Bueno, pasamos ahora a otra cosa, ¿no? Eh, tú querías también hablar de. A ver. Eh, tú decías que en el 2014 se, se completaron 100 años del inicio de la Guerra Mundial. Eh, y que tú querías hablar un poco del de shock save en los combates. Es decir de las secuelas cognitivas y psicológicas de los soldados que habían sobrevivido a los bombardeos. Querías ¿no? uh -huh. hablar un poco de esto. ¿no? Sí, aprovechando que ahora acabamos de celebrar el, el 100 aniversario del claro, ¿no? inicio de la Primera Guerra Mundial, pues eh, he leído algún artículo que habla sobre, sobre noticias relacionadas sobre, sobre este tipo de, de digamos, no sé, si, no sé si es un síndrome, porque ahí me pierdo un poco de una especie de patología que se conocía en aquella época como shock shell que es digamos que es como un síndrome del bombardeo de, de la, del, del choque del bombardeo eh, en los combatientes en los soldados que estaban en las trincheras en la primera guerra mundial uh -huh. y que estaban sometidos a bombardeos intensos pero que esos bombardeos a ellos no les afectaban eh, directamente no, no les causaban heridas sí. eh, a ellos pero ese esa eh, Exposición a, esa, a, esa, a, ese a ese bombardeo, efecto, a ese efecto, efecto. De, de las ondas de choque, de, de las bombas, durante ese tiempo que estaban en las trincheras, luego se observaba que tenían problemas psicológicos, cognitivos, que, que bueno podían tener una explicación eh, <coughs> derivada de, de esa exposición al bombardeo. Y eso, pues. También fue una entidad polémica, si eso podía ser verdad, o podía ser consecuencias psicológicas directas del de estar en, en el estrés del combate. Y últimamente, pues bueno, leí una, una noticia sobre eh, eh, unos estudios que habían hecho en soldados estadounidenses, de que habían estado expuestos a, a explosiones en las guerras de Afganistán y de Irak, últimamente, uh -huh. que presentaban las mismas características. Eran personas que habían, no habían recibido un daño directo en las explosiones, pero que después habían mm, eh, desarrollado problemas psicológicos cognitivos muy importantes, ¿no? Y que en las autopsias habían encontrado pues, unas, unas alteraciones determinadas de, en el cerebro, ¿no? En, en, en las neuronas, en la materia neuronal. Y eran diferentes de las que producen el consumo de drogas, diferentes de las que producen, por ejemplo, los accidentes de, de, de coche, o incluso el, las alteraciones que se encuentran en el, cerebro, en el cerebro de las personas que practican boxeo, por ejemplo, que están sujetas a golpes en, en la cabeza durante mucho tiempo. Pues lo que habían encontrado es que estas personas sujetas a bombardeos o a explosiones presentaban unas alteraciones muy concretas, que no eran iguales a las otras. Entonces, digamos que esto viene un poco a confirmar que ese aquello que se había observado en la Primera Guerra Mundial, que después no se había observado tanto, porque en la Segunda Guerra Mundial fue una guerra más móvil, los soldados no estaban tanto tiempo en las trincheras, sometidos a sus bombardeos, que por la probablemente era, era cierto, era real, ese síndrome, esa, esa patología sí que tenía un origen eh, eh, real. Yo, yo te estaba escuchando y estaba pensando... Fíjate, en la, en la clínica mmm, estamos hablando de problemas de tipo, digamos, eh, bioquímico, evidentemente, ¿no? Mm. Eh, bioquímico. Pero fíjate que a nivel psicológico, en esto de los bombardeos se me ha ocurrido una, una cosa. ¿Cómo imaginemos un niño, imaginemos dos niños? Uno que nace y está en un ambiente de amor, de cariño, de ternura de un ambiente pacífico, tranquilo, relajado, eh, homeostático, etcétera, Y otro que nace en otra familia y está sujeto al desamor, al abandono, eh, a conflictos permanentes, uh -huh. etcétera. Fíjate que lo que ocurre es que el primero es un niño que se va a desarrollar bien, que va a ser un niño equilibrado, que va a tener un pensamiento tranquilo, que va a poder elaborar, conseguir la capacidad de pensar bien, tranquilamente, eh, de relacionar su mundo interno con su mundo externo, de relacionarse, etc. Pero fíjate el segundo que lo que está recibiendo es bombardeos. Está recibiendo un montón de bombardeos que le producen una cosa, mucha rabia y mucho odio. Esto yo lo he visto cantidad de veces en la clínica en pacientes. Este tipo de bombardeo produce tal alteración que luego son personas que tienen dificultades enormes a la hora de relacionarse. Hay una sintomatología muy variada, estrés, ansiedad, tristeza, rabia, excitabilidad muy grande ante muchos acontecimientos de la vida, incluso físicos, por ejemplo, el ruido de la calle, son personas que a veces vienen a la consulta diciendo, el ruido de la calle me vuelve loco, tanto ruido, etcétera, etcétera. Sin embargo, a otras personas eso no les afecta, ¿por qué? Porque su estado es un estado de mucha más tranquilidad, hay una menos hipersensibilidad a todo eso. Pero lo digo porque la palabra bombardeo me ha sugerido todo esto, ¿cómo...? El, el, el, cómo un ser humano nace teniendo, eh, está digamos, a ver cómo le digo, está hecho para una determinada forma de relación. Su estructura cerebral, su estructura vital, está hecha para una determinada forma de relación, no para cualquier tipo de relación. Cómo los tipos de relaciones, los tipos de sistemas de relación, en un sentido complejo, material, vital, psíquico, afectivo, emocional, cómo realmente uno entre unos y otros puede haber una distancia de años luz, y cómo uno produce un efecto de bombardeo, de locura, y otro produce un efecto de equilibrio y de buen desarrollo de la mente. Es que la palabra bombardeo me ha traído a la mente inmediatamente esto, que observamos en la clínica constantemente, Cómo la, la, la, la desesperación y el hecho de que un sistema familiar no se acomode a lo que digamos biológicamente y psicológicamente debería recibir, produce una locura, pero una locura terrible. ¿eh? Mm. Eh, ayer mismo, mira, sin ir más lejos, fíjate, ayer mismo me contaba un paciente, esto quizás quizá le interesa a algunas personas, me contaba un paciente que, fíjate, había ido a una cena. En esa cena, a, ese, a este señor le interesaba una chica. Pero resulta que había otro, que había ido esa misma cena, que le levantó la liebre, le levantó mm -hmm. la chica, se, le quitó el sitio y se puso junto a ella. Le hizo una maniobra y se puso junto a ella. Y me hablaba de la rabia que había sentido. Pero resulta que esta persona tiene grandísimos problemas para expresar la rabia. ¿Por qué? Porque esta persona recibió dos mensajes. Uno, su padre era un hombre muy narcisista que nunca permitió que él pudiera expresar la rabia, porque lo reprimía, lo castigaba, lo le pegaba. Y por parte de su madre, su madre quiso que fuera un chico buenecito y tampoco le enseñó a manejar todos esos sentimientos. Por tanto, cuando este chico le hizo eso en, la, en el restaurante, no supo qué hacer. Pero vino a la sesión, hecho una furia, porque... Sentía un odio tan grande con este chico, pero ese odio no sabía manejarlo. Era tan grande y nunca había sabido realmente qué hacer con el odio que le había provocado toda su familia, que tiene una dificultad enorme para en su vida poder saber qué hacer con todas aquellas situaciones que le producen rabia. Esto fue de una sesión de ayer mismo. O sea, que, que como realmente eh, todo lo que tú estás diciendo a nivel bioquímico, a nivel de eh, neurológico, de neurotransmisores, de sinapsis, etc., como a nivel psicológico tiene una correspondencia, hay una correspondencia siempre entre todos los mundos, como que, que van juntos, que van juntos, ¿eh? todo lo bioquímico con todo lo psicológico. Por eso yo creo, yo creo que es tan importante que haya una colaboración estrecha entre las diferentes disciplinas, que no vayan separadas, que haya equipos multiprofesionales que estudien los fenómenos en su complejidad y los distintos aspectos, ¿no? No sé a ti qué te parece. Sí, yo, me he extendido un poco porque con es que era, me, así, no, con eso, eso de los bombardeos es. ha provocado en mí provoca sí. en mí una serie de sentimientos y de reacciones que yo siento cuando estoy con mis pacientes, ¿no? Uh -huh. porque a veces te vienen muy mal, muy mal y, y entonces te das cuenta cómo se ha producido todo eso. Uh -huh. Sí, no estoy de acuerdo, coincido con lo que, con lo que comentas eh, y además es que disciplinas diferentes para resolver los problemas tienen que ir de la mano. Y a nivel global, pues. Si sí, la bioquímica, eh, digamos que es la base de, de, de luego cómo se forma la estructura del cerebro, cómo se transmite el pensamiento, pero evidentemente luego la psicología es mucho más que es unas pocas reacciones químicas o tal. Y hay que verlo todo globalmente, no, no se puede separar una cosa de la otra. Y, y yo creo que es súper importante, eso es muy importante la colaboración, la, la interdisciplinaridad porque si no, perdemos de vista el, el, el problema en su conjunto nos centramos en una pequeña parte sí, pero permítame, mira, yo me he traído aquí <coughs> me he traído un follet, un librito de una, una cosa de Mario Bunge. él distingue, dice, todo sistema se caracteriza por dos propiedades una son las propiedades resultantes las que advienen al sistema aportada por los elementos integrantes y otras las propiedades emergentes las que adquiere el sistema las que adquiere el sistema cuando se constituye como tal que no se encuentra en ninguno de sus subsistemas o piezas básicas cuando yo eh, leía cosas de Mario Vunnie y encontré esta diferencia para mí fue fundamental uh -huh. esta diferencia porque a mí esta diferencia me explica me explica muchos fenómenos de la evolución muchos fenómenos ¿Cómo lo bioquímico puede producir lo psicológico? ¿cómo se, ¿Por qué? Porque las propiedades resultantes es algo que ya se adquiere a través de, pues digamos, a forma que supera el sistema mismo. Bien, José, también querías, querías hablarnos un poco de... Eh... Eh, la sensación, un estudio que te ha llamado a ti mucho en la atención sobre el sentir frío, que el sentir frío se contagia. Eh, exacto, es una cosa que a mí, como, como que soy bioquímico y tal, pues me ha me llamado me llama mucho la atención. Eh, lo leí hace poco en una noticia de estas eh, que tenía que ver con la mente, y la, que se había hecho un estudio en el cual se presentaban unas imágenes de unas personas que pasaban frío y otras que, no, que metían la mano en, creo que era en agua caliente o en agua fría total que el resultado final era que las personas digamos que empatizamos con, el, con, el, con la sensación que tiene la otra persona empatizar ¿Sí? significa ponerse en el lugar de la otra persona entender realmente el sentimiento que tiene la sensación sí, que sí, tiene sí, sí, sí. y claro me llamó la atención porque si tú pasas frío yo siento la sensación de fría de frío aunque yo no tenga frío realmente y eso pues digamos que abre un poco también el, el, cómo está estructurada nuestra mente para ayudarnos a comprender a, a la otra persona. ¿no? Y una de las razones que se pueden dar, para que yo leí en el, en el artículo, es que puede ser un, re, un recurso evolutivo, desde el punto de vista evolutivo que estoy hablando, para como que te dé una, una cierta ventaja, porque los seres humanos somos seres sociales que vivimos en grupos. Uh -huh. Claro, tú piensas que si tú no comprendes a la otra persona, ¿cómo puedes actuar frente a un problema? ¿Cómo puedes ayudarlo a él o ayudarte a ti mismo, si realmente no comprendes cuáles son su, sus sentimientos su... y esto, digamos que está ayudando, si tú sabes que la otra persona tiene frío, le puedes ayudar o puedes, bueno, eh, digamos que mejorar el ambiente para todos, no solo para esa persona sino también para ti y a mí me resultó muy muy muy nervioso claro, yo, esto yo creo, yo creo, José, que si no fuera por la empatía no podríamos entender porque claro, a ti una persona te habla de que le ha ocurrido algo, algo bueno o algo malo uh -huh. Y, de alguna forma, ¿por qué podemos entendernos? Porque, de alguna forma, eso mismo nos ha ocurrido a nosotros. Si nosotros hemos estado, no en una situación, una situación igual, pero sí similar. Si, ¿Quién no ha tenido, le ha pasado cosas malas, más o menos? Nos pasan diariamente cosas buenas, cosas malas, cosas que nos producen satisfacción, pero que nos producen también frustración. La satisfacción y la frustración son dos, dos eh, emociones que nos ocurren a todos. Entonces, claro, cuando alguien nos habla de eso, aunque nosotros no hayamos tenido el mismo problema, pero otro parecido, similar, te puedes poner en ese lugar. ¿eh? Y ahí es donde podemos quizá... Mira, el otro día me pasó una cosa, eh, fui a un funeral, un compañero de trabajo, y me encontré allí con una, una amiga que, que es soprano, que canta en los funerales. Uh -huh. Y bueno, estuve hablando un rato con ella y tal, y me comentaba lo mal que lo pasa en los funerales, porque claro, ella va a cantar y no conoce de nada a, a la familia ni a la persona. Pero claro, eso no evita que te que se ponga en el lugar de, de los familiares, de la gente que claro. va a ver a, a, a la persona que ha fallecido, y que eso le produce pues una sensación de tristeza, y, a pesar de que no tiene nada que ver con, el, con, con uh -huh. las personas que, han, que van al funeral. Uh -huh. Es decir, que hasta ese punto, el ponerse en el lugar de la otra persona nos, nos afecta, vamos. Eh, eh, eh, esto esto que has dicho eh, me, me ayuda para decir para decirle a, a las personas que ven el blog que, que tú eres un gran amante de la música. Sí. De hecho, aquí tenemos este piano aquí al lado y tú participas en, en, en corales, etcétera sí. Siempre has sido un, un gran amante de la música, ¿no? Eh, Parece que tiene algo que ver, en tu caso concreto, con la bioquímica de la música, ¿no? Sí. Podríamos hablar de la bioquímica de la música. Sí. Hay, hay estudios y artículos, se ha estudiado también el fenómeno, la relación que puede haber entre el, la bioquímica, digamos, la genética a nivel cerebral, y lo que es el gusto por la música o el efecto que tiene la música en las personas. Uh -huh. Y la verdad es que la música es una de las cosas que más me gustan yo creo que mucho más que la ciencia. Bueno, ¿no? pero también en tu sí. familia, tu padre también le gusta mucho la Sí, música, siempre, ¿no? también le gusta ha mucho. La sido, música. Eh, participaba en un grupo cuando sí, era el... joven y de hecho hasta hace poco sí, ha participado. Toca la guitarra, ¿no? Sí. La guitarra, ¿no? Sí. O sea que también lo has vivido, ¿no? Sí, desde muy sí. pequeño. Sí. He vivido. Yo recuerdo, pues no sé qué atendería, escuchando bandas sonoras de, de Los Siete Magníficos, por ejemplo, que me encantaban. Y, son cosas, y a lo mejor tenía un añito y pico cuando la, lo escuchaba y no se me ha borrado en uh -huh. relación a eso también cómo es de importante el ambiente en el que se mueve uno ¿no? en el que crece el niño sí, sí, estás sí, envuelto en música pues. en ese sentido me llama mucho la atención una cosa, mira yo tengo un nieto no sé si te lo conté alguna vez que le encantan los trenes, pero pasión y tenemos una hipótesis, lo he hablado a veces con sus padres eh, su madre eh, su madre venía de Barcelona a Valencia eh, mi hijo, que es su marido de esta mujer, eh, él iba a Barcelona y ella venía aquí uno iba cada 15 días se alternaban para verse y la madre cuando estaba embarazada viajó muchas veces en el tren en el AVE o en el, en el Euromed, uno de estos trenes y el niño tiene pasión mira si tiene pasión, que quiere que le lleven todos los días a, la, a, a un sitio donde pasan, donde pasan los trenes para verlos y para estar allí y los, los maquinistas lo conocen ya porque cuando pasan los trenes los saludan uh -huh. y lo conocen, y muchos le pitan, sí, al sí. pasar le pitan. Claro, ¿cómo explicas que un niño tenga una pasión tan grande por los trenes? Uh -huh. A veces hemos comentado si cuando él iba en el tren, este, este ruido característico de los sí, trenes, sí, sí. Que, que, tan, que tiene ritmo, uh -huh. Si no, sino se le quedó grabado en su protocerebro sí, sí. y, y, y por eso viene ese deseo de ver tanto los trenes. Es una hipótesis, sí, bueno, sí. O sea, algo, pero bueno, es una hipótesis que está ahí, ¿no? <risa> Bien, nos querías hablar también de una, una última noticia, ¿no? Una último dato noticia, ¿no? Es sobre la temperatura en el planeta lo que está subiendo, ¿no? Sí, es que este año 2014, pues, en el, desde que se tienen registros de temperatura, pues, se considera el más cálido que se ha registrado en estos años. Y también la, la temperatura del mar, de la superficie del mar, también ha sido la más alta que se ha registrado. Sí, y, pues, y también de los, el problema de los plásticos. Y, y en relación al mar, eh, se ha hecho un estudio hace poco, vale, varios estudios, pero lo que me refiero no hace mucho que se publicó, eh, describiendo la cantidad de plástico que hay en el mar. Flotando en superficie. lo que, que sea, sea que es plástico humano, que sí, el plástico que, a que nosotros tiramos de... a la basura y que va a parar, perdón, que va a parar, eh, a parar al mar. Y es una cantidad de ingente, son muchísimas eh, toneladas. Eh, lo curioso es que cuando se hace el cálculo, porque esto se tiene que hacer modelos de dónde, cómo se distribuye el, el plástico en el mar. Porque hay muchas corrientes marinas y entonces se concentran en unos determinados puntos los plásticos y en otros no hay, ¿no? Pero se tiene que hacer unos modelos matemáticos y tal. Lo que se ha visto es que la cantidad total de, de plástico que hay en la superficie no se corresponde con la, con la cantidad de plástico que se supone llega al mar. Con lo cual hay un, una cantidad muy grande de plástico que no se sabe qué pasa con ese plástico. Esto es bastante inquietante porque eso es, es, eh, quiere decir que ocurre algo con ese plástico. O se va al fondo o va a parar dentro de los, de los seres que viven en el, en, el, en el mar. Hay varias hipótesis y hay más estudios que se están haciendo, pero bueno, que es bastante inquietante, ¿no? Que, de hecho, hay casi islas de, de plástico en medio del mar en determinadas zonas donde se concentran y bueno, es un problema que, muy grave y que se debería intentar poner solución. A mí me, me llamó, poderoso, me impresionó en un documental que vi en la televisión era uno de estos lugares, en el Atlántico era, donde había miles y miles de toneladas en un lugar de esto, donde se ve que las corrientes lo acumulan allí. Era como un vertedero marino de plástico, bueno, pero había algo algo impresionante, sí. verdaderamente impresionante, ¿no? Sí. Eh, esto, cuántas cosas tiramos al mar, ¿no? y fíjate que los plásticos grandes aún los puedes retirar fácilmente, porque los puedes recoger pero y los que están ya fragmentados en tamaño microscópico eso cómo lo, cómo lo quitas y, y claro se va fragmentando por el efecto del sol de los microorganismos que también los van degradando sí el, pero, el claro, oleaje también el, el oleaje. oleaje pero eso es un problema muy muy grave que al final nos va a afectar a todos más pronto más tarde cuántas cosas deberíamos hacer por este planeta no José sí sí no muchas lo que pasa es que pues no hay mucha gente no tiene conciencia conciencia ni ganas ni interés en hacerlo Porque, claro esto al final es un problema de dinero y lo que interesa es producir pero volvemos volvemos un poco quizá <coughs> aquello de Thomas Kuhn Thomas Kuhn Samuel Thomas Kuhn que, que, que decía en su paradigma que él defiende en una de sus obras creo que es Teoría de las Revoluciones Científicas donde él habla de que todo lo, todo lo científico está dentro de un paradigma más amplio. Es decir, entonces, lo que hace un científico, el científico debe pensar, es decir, esto es lo que yo estudio y lo que yo hago, pero eso, ¿dónde va a parar? ¿Dentro de qué sistema va a estar? Y ese sistema al servicio de qué está. Porque depende de eso, puede pasar una cosa, que tú, hagas un, que tú seas un especialista en el estudio de los plásticos, pero luego tu estudio se utilice para, no sé, pues, en vez de para reciclar plásticos, para ver cómo me deshago de ellos y tirarlos al mar, ¿no? Etcétera. Eh, lo importante que es también que el científico sea una persona que tenga una conciencia ética de saber que lo que él hace es un elemento dentro de un sistema, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, pues, vamos a despedir al doctor José Ventura, vamos a, a despedirlo, y y bueno pues yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros y que de nuevo hoy nos haya dedicado este tiempo y también eh, dar las gracias a todas las personas que ven el vídeo. Pero quiero que él también se despida de todos los que diga algo bueno, de despedida. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de, de hablar en este, en este blog, que siempre es muy interesante. Y nada, que encantado de haber estado... Bueno, yo creo, yo creo que todos los... ...que ven estos vídeos del doctor José Ventura, pues también agradecen que los científicos eh, pongan sus conocimientos al servicio de la gente en general... ...del público en general para realmente eh, también nutrir, nutrir su mente de buenos datos y de buenos conocimientos. Vale, pues eh, voy a comentar algunos de, de, de los conceptos que se han hablado en este, en este vídeo con imágenes para que lo podamos entender un poco mejor eh, respecto a lo que a la noticia del, de los radiotelescopios de, de, de Chile, de, de Atacama donde se hizo la imagen del disco prota, eh, protoplanetario simplemente quería hablar sobre la resolución. ¿Qué es la resolución? Eh, pues es la capacidad que tenemos para distinguir dos, dos objetos, dos puntos eh, a través de un medio óptico ¿no? eh, en este caso, aunque sean radiotelescopios, pues el fundamento es el mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se aprovecha la, la distancia que hay entre radiotelescopios diferentes para mejorar la resolución. Y esto es lo que permite obtener unas imágenes con tanto detalle como las que se han conseguido de estos discos protoplanetarios. Respecto a otro tema del que hemos hablado en este vídeo, que es el del electroencefalograma quería comentar pues eh, cuál es el aspecto de, de un electroencefalograma eh, y por qué se ve cómo se ve la, la, el registro de la señal eléctrica cerebral frente al tiempo y imaginemos que tenemos varia, varios grupos de neuronas eh, que se van activando a tiempos diferentes ¿no? si sumamos todas estas ondas como vemos en la imagen al final tenemos un patrón que es más o menos irregular. ¿Por qué? Porque se van compensando unas señales con las otras, unas señales eléctricas con las otras. Unas son positivas, otras son negativas, y al final se van sumando o restando. En cambio, cuando eh, ese grupo de neuronas coinciden en el tiempo, ese disparo, esa activación, pues al final la suma total pues, tiene un, un, una, un, un patrón, eh, digamos, sincronizado cuando las, las neuronas se disparan al mismo tiempo. Y en esta otra imagen podemos ver cómo se disponen los electrodos alrededor del, de la cabeza en, para que estén en contacto con las zonas más cercanas de, del cerebro que interesan registrar eh, su, su actividad. Luego, eh, respecto al estudio que se realizó entre comunicación, de cerebros de personas diferentes en el esquema podemos ver como el primer individuo pues piensa una palabra, en este caso es hola, se registra en electroencefalograma estas señales eléctricas registradas por el electroencefalograma se traducen a código binario de unos y ceros y esto se transmite a través de internet se recibe en otro lugar se traduce a señales que produce un equipo denominado eh, estimulador magnético transcraneal que produce unos campos magnéticos en el cerebro de la otra persona, y esto crea pues, unas, unos destellos de luz que se llaman fosfenos, que al mismo tiempo, pues cuando se ve un destello, pues corresponde a un 1, cuando no se ve es un 0, esto es un código binario, que el receptor lo traduce a una palabra que es en este caso es hola. Respecto a Otro tema del que hemos hablado en este vídeo, la optogenética. En el esquema siguiente pues, se describe eh, va, cuál es la base de esta, de esta técnica. Tenemos una proteína que es sensible a la luz, que proviene de un gen. Este gen se inserta dentro de una neurona, de manera que esa neurona va a producir esa proteína sensible a la luz. Cuando le llega la luz a esta neurona, esa proteína deja pasar, es un canal de iones, deja pasar unos iones determinados y eso produce la activación de la, de la neurona. De este modo se transmite una señal y la excitación pues, de, de esa zona del, del cerebro. Respecto al, al tema de los neurotransmisores, ya lo explicamos en el vídeo anterior, cómo era el, la, la sinapsis entre dos neuronas me eh, voy a centrar un poquito cómo actúa el neurotransmisor eh, como vemos en la imagen tenemos un axón de la neurona presináptica y luego una, un, montón, un botón dendrítico de la neurona posináptica el, la señal vendría de la neurona presináptica hacia la neurona posináptica en ese, en ese orden ¿qué es lo que ocurre? pues cuando llega el potencial de acción que digamos que es la señal eléctrica que activa la, la primera neurona, la de la presináptica, se produce una, liberación, una entrada de calcio al interior de la, de la neurona presináptica y esto produce una liberación del neurotransmisor, por ejemplo el glutamato, al espacio eh, sináptico que está entre una neurona y otra. Finalmente, estas moléculas de neurotransmisor son captadas por unos receptores en la neurona posináptica y esta captación acaba produciendo la activación de esta segunda neurona, que produce pues, eh, pues la transmisión de esa señal eléctrica, ese potencial de acción, que al final es lo que explica pues, el, la memoria, el pensamiento, etcétera.